Hoy desde la Administración Municipal, en compañía de las niñas de modalidad familiar, se está haciendo dos campañas. Una, diciéndole no al trabajo infantil y la otra es haciendo conciencia, educando a la comunidad campesina eh, sobre los cuidados que hay que tener para cuidarnos y protegernos del COVID-19. solamente la higiene de manos, también hay que fortalecer todo nuestro autocuidado para disminuir la prevención del COVID, pues acá en el municipio de Alejandría. Estamos hoy acá eh, haciendo otra vez extensiva la campaña de no, no al trabajo infantil, que todo el mes de junio la estamos trabajando desde la administración municipal y los programas de primera infancia. Queremos decir que el trabajo infantil es una violación a los derechos de los niños y niñas. entonces por eso hoy nuevamente decimos no. Los niños está bien que puedan ayudar con algunas actividades de la casa, pero digamos que esas actividades tienen que ser sencillas, que no genere maltrato, que no genere hacer mucha fuerza y que los niños puedan disfrutar, que puedan, tengan espacio para, para el juego, para el sano esparcimiento y que de pronto no los pongan a hacer trabajos muy duros. Y también estamos con una campaña educativa sobre la forma de cómo debemos prevenir la enfermedad del COVID-19 y haciendo un acto de reflexión sobre cómo estamos actuando sobre la enfermedad, si realmente estamos actuando correctamente y me estoy protegiendo para proteger al que me rodea o, o estamos actuando irresponsablemente considerando que quizás la enfermedad no va a llegar a nuestro pueblo y cada vez está más cerca. En las noticias y demás medios de comunicación escuchábamos mencionar de un nuevo virus que apareció en China y que contagiaba a las personas de este país. Entonces, en esta mañana de hoy estamos atendiendo a cada uno de los campesinos que vienen en las escaleras, que vienen en las motos, en sus caballos, que vienen a rociar el mercado haciéndoles un trabajo dinámico para que ellos este, tomen conciencia de la importancia de cuidarse, de protegernos cada uno para evitar así el contagio del COVID-19. Mientras las enfermeras toman la temperatura, nosotros les vamos a hacer una representación de tres minuticos. Entonces les pedimos el favor. De que se bajen un momentico y que pongan atención a la presentación. La presentación está relacionada con la, pre con la prevención de la enfermedad del COVID, de lo, cómo nosotros debemos actuar correctamente para prevenir la enfermedad. Entonces la idea es transmitir un mensaje de reflexión y que todos actuemos desde la protección o autoprotección para así cuidar al que tenemos al lado. Muchas gracias nuevamente a la administración municipal y a mi equipo de trabajo de modalidad familiar por estar siempre presente en cada una de las actividades en pro de la comunidad de Alejandría.